Hola amigos, bienvenidos a Taller de Corte y Corrección para leer juntos un cuento nuevo del cual no tengo ni idea, lo único que sé siempre hago la misma pregunta, si es un cuento y si empieza y termina, así que bueno Franco Marín ya viene, hoy digamos justamente está por cumplir dos años de taller así que eh, ya viene con una cosmética especial ya, ya está totalmente... Totalmente en la línea de, de montaje creativa del t 6 Y no hay ni qué preguntarle, el cuento efectivamente empieza y termina. Muy bien, el ídolo. Luciendo, luciendo un short blanco ajustado, un pañuelo rojo al cuello y una gorra tracker, Julián marca el paso taconeando en el escenario del Music Bar. Un espeso bigote y unos lentes oscuros completan su look. Let's go, grita, y empieza a sonar la pista musical. Stay walk, walk down the street with the rim pulled with the low. Cualquiera podría confundirlo con el mismísimo Freddie Mercury. No solo por el vestuario, sino también por los movimientos y la actitud al cantar. Hey, I'm gonna get to you, another one by the door. Los editores de music aplauden frenéticos cuando termina la canción. Lo adoran. Este vendría a ser un, un, un, uno de esos artistas tributo, creo que le dicen. Exacto, sí, sí. Bien. Eso es cuando es un grupo y cuando es una, cuando es un solista, ¿cómo se dice? ¿También tributo? ¿Solista? Sí, tributo, sí. Bueno, sé, ya detrás está ubicado imitador. ¿Imitadora seca, sí? Sí, sí. Pero, el, pero el imitador tiene como una connotación más negativa, pienso yo. O sea, el, el que lo hace quiere hacer un tributo, ¿no? Claro, seguro. Eh, los habitantes del músico aplauden frenéticos cuando termina la canción, lo adoran. Lo cierto es que ya de entrada, en, en, en dos párrafos apenas ya está instalado el personaje con su actitud y todo. Lo adoran. Y cada jueves, durante el hora y cuarto de show, se murmuran nosotros que sí, que si Julián hubiera tenido la oportunidad, hubiera sido muy famoso. Y hora de presenciar el show de un artista tan talentoso como ignorado, se dejan el sueldo en propinas. Y ganados por la empatía se consuelan a sí mismos, diciéndose que antes de llevar esa vida miserables que llevan, ellos también tenían un don. Pero el destino los ha postergado justamente a ellos y a Julián. Esto es un poco misterioso. Ganados por la empatía se consuelan a sí mismos, o sea, los habitues del music, Diciéndose que antes de llevar esa vida miserables que llevan, ellos también tenían un don. Pero el destino los ha postergado justamente a ellos y a Julián. Esto es un poco raro, porque uno no sabe muy bien, y yo me quedo ahí detenido, ojo. Eh, no sabe muy bien si se refiere a la, al común de la gente al común de la de la gran mayoría de la humanidad o si estos tipos que están llevando vidas miserables antes habían tratado de ser algo en el rubro también este en el que en el que está este muchacho haciendo de, de, de freddy mercury voy a marcarlo esto. Porque si esta gente viene de un, pensante en teoría de conjuntos, ¿no? esta gente viene de un conjunto determinado de personas y se juntan todos en el bar, es que uno se puede fumar cualquiera, ¿no? se juntan todos en el music bar, o si son realmente como la gente que está en el colectivo, o sea que son, bueno, el subte, ¿viste? ¿qué sé es yo? Que son de, de pre procedencias absolutamente diversas, pero bueno, de ahí a afirmar que todos ellos llevan vidas miserables. Es medio raro, me explico. Por ahí hay personas que no tienen dentro del, de, de este público o del colectivo, piensen así en el subte, no tienen ninguna mira de crecimiento artístico, no, no tienen la, la inquietud que ustedes tienen por un arte, por un oficio que tenga que ver con la creatividad. Es medio raro esto, yo lo dejo marcado ahí. Vos, vos no digas nada, pero después se verá. Pero el destino los ha postergado injustamente a ellos y a Julián. «Sos increíble, Natalia, además de su esposa y primera admiradora, oficia de manager, de asistente, de apuntadora, de mequilladora y de vestuarista. ¿Qué haría Julián sin ella? Agua, pide él, pasando sin paciente una toalla por el bigote y el pecho empapado de sudor. ¿Dónde está el agua que te pedí, Natalia? Perdona, amor, acá está. Ella lo conoce más que nadie y entiende su personalidad. Él necesita una mujer que lo acompañe y lo cuide. Una mujer que está en los detalles, que se adelante a sus necesidades». Una mujer que vive y se desviva por él. Y justo a eso se ha habitado ella, y en eso, en estar siempre para y por Julián, ha convertido el motivo de su existencia. ¿Qué haría Natalia sin él? ¡Qué calor, Dios mío! Faltan. Pero vamos a poner a Natalia con minúscula acá, y también a Julián con minúscula. ¿Ves? Ya que hacemos esto, vamos a hacerlo con todo, ¿no? O nos dejamos de joder y ponemos. Dios con mayúscula, como realmente corresponde. Qué calor, Dios mío, faltan tres temas. Esto, miren, esto aún en gente que cree en Dios es habitualísimo. Ponerle la D con minúscula. Qué calor, Dios mío, faltan tres temas y me estoy derritiendo. Subís y la rompés. Ladies and gentlemen, no confundan con un vulgar karaoke a lo que hace Julián sobre el escenario, porque durante años. Él se ha empeñado en pulir cada mínimo detalle de su técnica vocálica, obsesionado por caracterizar lo más dignamente posible al magistral vozarrón Mercuriano. Y ahora lo que entrega a su público como sea de espectáculo es toda una interpretación. Ponele, eh, estas no porque es bien habitual, pero la, las frases que no son tan habituales, ponelas, para si uno seguía, se ponelo con, este, con itálica. Dice, empty spaces. Eh, suelta casi recitando, le gusta dejarlo mejor para el final. What are we living for? Sortea la introducción, caras de a ah, esa canción se desliza sobre la primera estrofa, gestos de me puede, te juro que me puede, y explota en el estribillo, aplausos, exclamaciones estáticas. En el centro del escenario, inimbado por la luz del reflector, siente que canta mejor que nunca, alcanza cada nota, juega con los tonos, introduce figuras en el fraseo. Incluso sus vicios suenan bien esta noche. The show must go on, y sucede algo extraordinario, la música va elevando su conciencia a la esfera de lo trascendental. Estas deben ser canciones de este tipo, ¿no? The show más go on, sucede algo extraordinario, la música va elevando su conciencia a la esfera de lo trascendental. Tanto que en un arrebato por fin llega más bien Rosa, pero con conoce es suficiente a la nota, con el color y el timbre del inigualable Freddy. Dura apenas un segundo, vibra en la misma frecuencia, puede ver si no está soñando en sus ojos. Y ahora él ya no es Julián y Freddy ya no está muerto. Ahora el espíritu de Freddy, después de una eternidad a la deriva, encuentra un cuerpo adecuado a su genio. Suena el último acorde y él, en medio de un aplauso cerrado, baja del escenario. Esto es increíble, era como verlo a Freddy. La tele se le echa el cuello, lo llena de besos. Él la mira extrañado y le dice, a ver si me conseguís toalla, nena. Sí, ya mismo. Natalia apreciaría recibir un gracias, pero sabe que Julián suele fastidiarse un poco cuando termina el show. Aunque ella no entiende cómo puede tener esa cara de culo, puede dar una función sublime. Acá tenés, mi amor. Mi amor me acaba de decir, dale, nena, traemos whisky rápido. Pero si uno toma Julián. Julián, ¿quién es Julián? Natalia celebra la ocurrencia en una carcajada y corre a pedirle un whisky al camarero. Dice Julián, no viene de un trago. Asqueroso, nos vamos ya mismo de este cuchitril. La agarra del brazo y así nomás, sin cambiarse las pinchas del show, salen a buscar un taxi. Se trepan al primer coche que frena en la esquina. El taxista los mira raro cuando suben, pero a Julián no parece preocuparle. Pero voy a poner una marquita acá. Se tempran el primer coche que frena en la esquina. El taxista los mira raro cuando suben, pero Julián no parece preocuparle y pregunta con la mayor naturalidad del mundo: ¿Dónde sigue la fiesta, Elena? Natalia le explica que no han planeado ir a ninguna fiesta esta noche y le recuerda que a él no le gustan las fiestas. Aparte, le dice: ¿Desde cuándo te gusta el whisky? Julián la mira arqueando las cejas. En un gesto de perdón, igual la haya vos. Toma todo lo que quieras, hoy te lo ganaste, estuviste genial. Le a la pierna, le tantea el bulto, apretado por el short. Él le aparta la mano. Estuvo aceptable, dice, sin darle demasiada importancia. Aceptable, estuvo excelente, amor. Estoy oxidado, pero un par de noches me recupero. Ella lo mira asombrada, jamás lo he visto cantar como esa noche. Es prácticamente imposible hacerlo mejor, él sigue. Vamos a necesitar varias cosas, anotá. Primero que nada, me conseguí baterista, guitarrista y bajista, banda completa. No soporto esa pista, suena para la mierda. Pero es que no sé si entra toda la banda en el escenario. Pero es que no sé si entra toda la banda en el escenario. Hablando de eso, lo segundo. Para el jueves que viene me consigo un teatro. ¿Estamos? Un teatro. Pero se si arreglo con el gordo garro para que vengas todos los jueves al Music. Mira, querida, no pretendo volver a y mañana, pero está clarísimo que yo no puedo cantar en ese antro. Pero ya has cantado toda la vida ahí. Pará, querida, para. Escuchame una cosa. ¿Vos por quién me tomás? ¿Quién te crees que soy? ¿Quién vas a ser? Natalia se ríe. Julián, mi marido. ¿Tu marido? Chilla él. Ay, querida, es una historia muy difícil de explicar, pero resumiendo, a partir de lo obligatorio, tu marido llama a Freddy. ¿Qué cosa decís? Natalia alarga una carcajada. Después, al verlo serio, decide seguirle a corriente. Después de todo, Julián suele tener esas ocurrencias. Bueno, Juli, perdón, Freddy. Bueno, Freddy, yo soy Natalia. Le extiende la mano, encantada. Me llanté. Qué lento esto, querida. Habríamos conseguido una limusina. A Juli, perdón, a Freddy le costó acostumbrarse a su nueva vieja vida. Lo escribo Julián Freddy. Una vez en casa se dio cuenta de que una limusina no era lo único que necesitaban. También había que cambiar los muebles de la cocina, el sillón, los cuadros living. Y tienen que comprar, urgente, un piano de cola, bata de seda, licores y habanos. Aunque lo mejor, según Freddy, era mudarse, escapar de ese barrio de Cuarta. Buscar una buena casa de campo en las afueras con terreno suficiente para proyectar una piscina climatizada y un jardín francés. Esto no es Europa, Hugo, Freddy. Freddy. La tarea todavía nos acostumbrado a la nueva identidad. Y no digo que no pueda pelearle a un momento, pero por ahora no nos alcanza la plata para todas esas cosas. Ay, ah, si solo tuviera el teléfono de Miami. ¿De Miami? ¿Quién es ese? Henry Beach, mi representante. ¿Por qué no lo llamás y le explicas lo que quiero hacer? Que me adelante algo de Ita. Natalia estaba a punto de soltar la carcajada, pero se contuvo. Julián Freddy se irritaba si ella le decía que no tenía más puta idea de quién eran esos ambientes imaginarios que él nombraba a veces, o si ella se cagaba de risa cuando él le salía con alguna excentricidad. Si le tengo que decir la corriente, pensó Natalia, mejor que lo haga bien. Henry está muy ocupado, Freddy, ahora soy yo tu representante. Yo te arreglo los shows con el gordo barro. «Vos», Freddy blanqueó los ojos, después la miró arriba abajo, sopesando su apariencia. Decididamente esa mujercita no lucía como debía lucir una representante. ¡Ay, querida! ese Jean grita, cambio de look, y ese pelo, mmm, nos vamos de compras. ¿Dónde está mi tapado? Está el tapado negro de piel que usás en los shows. Perfecto. Fede se negó rotundamente a tomar el colectivo para ir al shopping. Y se pasó el viaje en taxi hablando del pedido de corría exponiéndose así, en hora pico y en un sitio atestado de gente, a la cosa de los fans que seguramente lo reconocerían. Pero las cosas no fueron como lo esperaba, o al menos no tanto. Apenas hubo entrado en el shopping, la gente... Comenzó a acercársele. ¡Eh, Freddy! ¡Freddy, maestro! ¿Una selfie, Freddy? Bloqueado como estaba, con esos lentes negros y su bigote característico, más los pantalones de cuero y el tapado, era inconfundible. Qué ganas tenía él de espantar a ese gentío que lo rodeaba, que sacaba fotos y grababa videos para subir a las redes sociales. Pero al mismo tiempo se daba cuenta de que había extrañado el cariño de los fans, ese calor que le recordaba, aunque fuera solo un poco, cómo era vivir en la cresta de la ola. Natalia, hazme un favor, le dijo mientras posaba junto a una pareja de adolescentes, Habla con la seguridad, que le manden una custodia y organizen a la gente en una fila. Sí, sí, enseguida Natalia empezaba a pensar que su marido se estaba excediendo un poquito con aquello de creerse la reencarnación de Freddy. Una vez que encontró la garita del encargado de la seguridad de shopping, Natalia le explicó, Fred, perdón, Julián, mi marido, se ha disfrazado de Freddy Mercury. Es para, para un videoclip que estamos filmando y ahora la filmando, ¿no es cierto? Filmando de filmar. Franco, sí, sí, sí. sí perdón, eso me pasó. Y ahora la gente no para de sacarse fotos con él. El seguridad que le había escuchado mientras revisaba el celular, no, puede haber sido un contrato también de firmar. Es para, para un videoclip que estábamos filmando y ahora la gente no para de sacarse fotos con él. el Seguridad, que la había escuchado mientras revisaba el celular, levantó la vista y miró la pantalla de monitor que mostraba las cámaras de shopping. ¿Su marido ese de la capa? La verdad que está muy parecido. Un tapado, es un tapado de piel lo que lleva, así Ese es mi marido. Y me dice que están haciendo un video, sí. Usted sabe que sin permiso no, puede, no se puede filmar acá. No, no sabía. Y mira el quilombo que me han armado. ¿Cómo hago yo para ordenar a esta gente? Compramos algunas cositas y nos vamos, se lo prometo. El seguridad la miró fijo y su gesto negativo y agarró el handy. ¿Quién está en el hall de entrada? Una voz entrecortada salió del auricular. Jorge, ¿por qué no me sacas al que está disfrazado de Queen y decirle a la gente que se acabaron las fotos? Atrás de los monitores, Natalia vio cómo Jorge se acercaba a Julián Freddy y ayudándolo a abrirse el paso entre el gentío, lo sacaba del shopping. Menos mal que conseguiste que me escoltara la seguridad, dijo Freddy, tirando el tapado en el sillón. La gente se estaba poniendo insoportable. No sé por qué hicieron tanto alboroto. Freddy la miró como si estuviera diciendo la ridiculez más ridícula que pudiera decirse. ¿Really? Pensó en inglés como solía pensar. Creo que es actually, ¿eh? ojo, me parece que es actually, para la realidad. Pu puede ser, puede ser. Después lo vemos, bueno. Pensó en inglés como solía pensar. ¿Acaso ese estúpido no se da cuenta que estaba hablando con el mismísimo Freddy Mercury? Era el pedo explicarle. Prendé la tele, dijo y pensó. A que en la tele están hablando del revuelo que armé en el shopping. Se fue a agarrar una cerveza de la heladera. Mujer, ¿qué pasa en esta casa? ¿No queda cerveza? Ayer está un pack, Freddy. ¿Ya te lo tomaste? Y él le arrancó los ojos. ¿Tenés TV al menos? No, pero agarró el canal de las noticias. No se equivocaba, Freddy. En el noticiero hablaban del episodio de la mañana. hay ah, una pregunta que le el tipo. Exacto, sí, sí. No, pero agarra el canal de las not la noticias. No se equivocaba, Freddy. En el noticiero hablaban del episodio de la mañana. Caos en el shopping por el Mercury argentino. <risa> argentino, mirá, mirá. El conductor relataba cómo aquella mañana la gente se había encontrado con una caracterización perfecta del famoso Freddy Mercury. Y mientras tanto se mostraban videos y fotos que los televidentes habían ido compartiendo con la redacción del canal. Y ahora vamos a ver las reacciones en las redes sociales. Entonces mostraron algunos comentarios en Twitter y en Facebook. Un genio el Freddy Argento. Es el mejor imitador que he visto. Hasta me hizo la misma firma, lo amo. Este Freddy resignifica la performance y el culto al ídolo. Debería dejar de usar pieles de animales. A medida que iban pasando los comentarios, Natalia podía ver cómo la cara de Freddy iba adoptando diferentes expresiones. Primero risa, después confusión y por último ira. ¿Qué les pasa a estos ignorantes? Relájate, amor. Natalia le masajeaba los hombros. Los medios son así. Un día te odian y al otro te aman. Yo no quiero que me odien. Yo quiero que todos me amen. Y te van a amar, amor. Te van a amar. Aquella noche Freddy no se Dijo que comenzaría una dieta más estricta y que estaba y se fue a la cama. Más tarde, mientras se lavaba los dientes, Natalia lo oyó sollozar desconsolado. Pero cuando ella entró en la habitación, él se había volteado y roncaba. Él se había dado vuelta y roncaba, fingía roncar. Natalia se acostó junto a él, procurando no hacer mucho ruido. No quería atormentarlo, pero lo quería mucho. Y ya empezaba a preocuparse. Mira, agarró Juli y Fred: mi esposo quiere mil dólares por noche, más un porcentaje. De la venta de discos y remeras, dijo Julián Freddy. Están en pedo ustedes, no van a ganar esa guita en tu vida, flaco. Y remera, me estás jodiendo, ¿a dónde viste vos una remera acá? Si no hay hay que hacerlo. Te voy a ser sincero, estás cantando bien, la gente viene a verte. Pero no te creas que gano mucho con los consumos, está jodida la cosa. Deja de llorar, Garro, dijo Natalia, que esta cantinera ya la conozco. Mira que como él no hay otro, está cantando mejor que nunca y vos lo sabés. ¿Cuánto podés pagar? El perro meditó un momento, estudió las caras del matrimonio y rascándose la orilla dijo te subo un 5% por noche. Esto es un insulto. Freddy se paró y agarró el tapado. Freddy, espera, Natalia agarró de la manga. Ven mejor pájaro en mano, pensó. Ella sabía que si se iban se quedaban sin nada. Y últimamente los bares no contrataban cantantes. Para Estrellita de Peluche, para Te subo 7% y es mi última oferta. Vamos, Natalia. A Natalia, tal como lo había sospechado, le costó el shows a su Freddy. Y no era solo por la mala situación económica general, sino porque el canon de Freddy era altísimo. Lo que él pretendía ganar en una noche equivalía a la facturación de un mes entero para un bar. Y a veces incluso a la facturación de dos meses. Probó en los teatros, pero nadie estaba interesado en contratar a un tipo que decía, decía ser el mismísimo Freddy Mercury y aunque al principio a los promotores de espectáculos le daba algo de risa, después, cuando le pedían cantar, le sentaba terror, porque aquel tipo no imitaba, aquel tipo cantaba exactamente igual a Mercury. Su voz era la voz de Freddy. Ahí había algo misterioso, algo maléfico, endiablado. Freddy sentía que lo desconocían, que no entendían lo afortunados que eran de tenerlo de vuelta. Y así, la hipersensibilidad artística de aquel desacreditado Freddy comenzó a lesionarse, dejó de salir de casa, ya no se bañaba ni ensayaba frente al espejo. El prolijo bigote se le volvió una tupida barba y abandonó su dieta saludable para entregarse a la tiranía de las harinas y las grasas. Sin olvidar los cigarrillos y el alcohol, que Freddy se bajaba a ritmo frenético. En pocos meses se había fumado el Julián del, del método y la constancia y había aflorado el Freddy de los excesos. Natalia, que antes vivía para él, se ve obligada a buscarse un trabajo de ocho horas que la garantizara al menos poder pagar el alquiler y los hijos de Freddy. Mil veces sus amigas le preguntaron por qué no lo dejaba, por qué seguía aguantando ese tipo que no trabajaba, y ya ni para cantar servía. Ella siempre respondía lo mismo, que ella sabía quién era él y de lo que era capaz. Y a pesar de que las cosas cambiaron tanto, de que su Julián jamás volvió, y de que el Freddy que tenía ahora ya no quería ni salir a la calle y se lo pasaba yendo de la cama al living, Natalia jamás lo abandonó. Y siguen juntos. Y algunas noches, cuando él se siente peor, Natal invita a algunos amigos y le pide que se prepare. Que hay unas personas interesadas en conocerlo y le miente que en una de esas hasta le ofrecen un contrato. Y él se emociona y se luquea como lo hacía antes. Y en el living de casa se luce con aquella, su soberbia voz, sobre el siguiente pista de audio. Y todos lo aplauden cuando termina. Bravo, Freddy, bravo. Está muy bueno, Franco, el cuento. Está realmente muy, muy bueno. Te que agregar algo que es fundamental en la, en la vida de este hombre. Yo vi una foto hace tiempo. A ver, lo voy, a, voy a intentarlo así. Claro, una larga, pero te digo, eran unos, unos chicos rubios, parecían clonados, todos clonados. Eran una, una troupe de gays que era ya del equipo y que estaban al, al servicio, tipo esclavos sexuales, al servicio de Freddie Mercury. Una foto, pero muy, muy... Era tremenda, porque todos estos chicos eran todos carilindos, de este estilo, de este estilo. Y todos vestidos igual, pero idénticos, ¿eh? a ah, esto me Eran como, Era los, como los gatos de los, Ford, digamos, digamos así. ¿Como los gatos de qué? Los gatos de Ford, de Ricardo Ford. Digamos que sí, una, una cosa seguramente así. Y sí, sí, sí lo, lo pensé. Por ahí viste poner algún episodio más, digamos, en, en, el, en, en esa debacle en la que él empieza, eh, o por lo menos que traiga un novio a la casa, no algo así. Yo pensé lo mismo. Natalia a partir de ese punto no pudo ver acostarse con su marido y eso es relevante. Claro, es interesante eso. ¿ves? Sí, sí, o sí. El, o dejalo para el final, para el momento de, de mayor decadencia. Incluso yo te... mira eh, incluso yo te diría que lo pongas al tipo, eh, eh, digamos, con algún gallo al, al cantar, ¿me explico? Eh, algún gallo al cantar, mira lo que es esto, que haga justamente que el, que el tipo lo aplauden, pero lo aplauden medio de lástima, ¿viste? Medio de lástima, una cosa así, porque te digo acá, eh, yo, y la marca esta que había puesto, Pensá en lo que dijo Luis Norte ahí, eh, respecto de que, de que ya no, no, no pasaba nada con esta mujer. ¿Cuándo? Cuando yo llegué a esta parte y puse esta marca para, para dejar testimonio, dije, este cuento recién empieza, me fijé en la barra de scroll, que está acá. Este cuento está en su primera página, Fenómeno, y tiene cinco. Si el cuento... Termina con la idea de que este tipo se caracterizó de, en su cabeza, psicopáticamente se caracterizó como Freddie Mercury, bueno, ahí tenés más que un cuento, tenés un caso, ¿ves? Pero el nudo de la cuestión que vos pusiste es justamente la idea de las pretensiones económicas del tipo y que, y que lo echan y nadie lo contrata. Ahí está el nudo de la cosa. Y la historia segunda, la que está abajo, tiene más que ver con la verdadera protagonista de la historia, que es ni más ni menos que Natalia. Ella es la protagonista del cuento, ella que abnegadamente sigue con el tipo hasta el final, y aun cuando, en el final de todo acá, que sea ella la que los, los insta a las personas interesadas en conocerlo, como rareza, los insta a que no le mencionen los rollos que tiene, la panza que, que echó, y este, el bigote de foca de, de, de, este, desaliñado, y que disimulen justamente la falencia de la voz del tipo. ¿Ves? Con eso el cuento tendría ya más carácter todavía, me da la impresión. Ahí estaría la historia de abajo. La, la verdadera protagonista del cuento no viene a ser tanto él, porque todo, todo está en función de él, pero el, este psicópata tiene a su complementario, digámoslo, en términos de, de Hugo Maritán, a su complementario que vendría a ser ni más ni menos Natalia. ¿Ves? Es interesante ver justamente esa, esa relación. Todo psicópata tiene un complementario, una especie de relación de amo y esclavo, como la que vos planteas acá. Uno son, el, ¿ves? está Hugo Marietán, empezó con Julián, metiéndose en Freddy, y terminó con Freddy, olvidando, volviéndose Julián. Exactamente, muy buena observación, muy Norte, muy buena observación. Por eso tiene varias este, aristas el cuento para investigar. Sí, sí, yo lo, lo pensé así. No, ahora que me decís lo de Natalia yo no me había dado cuenta de eso, pero me encantó la idea, porque lo pensé más desde él, viste, desde una historia un poco quijotesca de un tipo que se vuelve loco, qué sé yo, y bueno, pero no, no, no, la, no lo había visto eso, está bueno. Claro, el, el tema es que si vos lo cerrás con eso, tenés, insisto, tenés un caso... Uh -huh. Y, ni más ni menos, con toda esta proyección que fuiste poniendo al final, ahí se convierte, digamos, en un cuento. Pienso en una gran película argentina de Armando Boll, que vendría a ser el nieto de Armando Boll, que filmó las películas con, con Isabel Sardi Esa película se llama El Último Elvis, se titula El Último Elvis, y si no la viste, dale un repaso, porque realmente es maravillosa. Es una película que yo ya vi dos veces y me parece que la voy a poner en la lista de 100. Esta de acá. ¿Nadie la ha visto acá? Mariano sí, seguro. Sí, sí, yo la vi, es, es muy buena. Es una maravilla. Fíjate, ¿bueno la viste, Franco? Yo no la voy a ver. Mirá lo que dice, Franco Gutiérrez, Carlos Gutiérrez, un obrero separado que tiene una pequeña hija llamada Liz Marí, a la que no veo a menudo, vive como si fuese la reencarnación de Liz Presley, incluso actúa imitándolo pero al aproximarse a la edad en que murió su ídolo, siente que su futuro se encuentra vacío. Justo cuando Carlos renuncia a su trabajo para hacer un gran cambio en su vida, debe hacerse cargo del cuidado de su pequeña hija, lo que le obliga a volver a trabajar, a pasar tiempo con ella y así conocerla, pero arrastrándola en su cotidiana lógica de una vida armada con perpetuo homenaje a Presley. Está bárbara esta película. Hay un entretelón que eh, resulta que el, el gordo que hace de, de Elvis, no Del, el protagonista, resulta que el actor iba a ser otro. Y él había sido contratado como, como coaching, digamos, porque él era un es un imitador profesional, el actor. No sé si sigue elaborando eso, pero es un imitador perfecto de Elvis Presley. Vos cerrás los ojos y te puedo hacer que es la voz de, de Elvis. Fenómeno. El tipo <coughs> había sido contratado para entrenarlo al actor cuando vieron cómo, cómo laburaba la calidad de que tenía lo, lo reemplazaron al principal por él lo pusieron a él que era que iba a ser un ayudante lo pusieron de, de primer de primera figura viajaron a Estados Unidos en la producción para ir a la casa a la casa museo de Elvis y los yanquis no lo dejaron entrar, no lo dejaron filmar un carajo, sabés lo que hicieron reprodujeron, reedificaron la casa en un estudio al detalle, para estar justamente una de las escenas finales en la casa auténtica de Luis Freire Confiaban en que los iban a dejar filmar y no lo dejaron y reconstruyeron todo. Pero bueno, ahí fíjate vos cómo eh, no es solamente un tipo que es loco, hay una trama, entonces ahí es donde vos tenés que explorar toda la situación. Lo que decía Luisito ahí me parece brillante. ¿no? Empezó con Julián convirtiéndose en Freddy y terminó con Freddy volviéndose Julián. Si vos ponés esa idea en el, en el texto y haces que ella es consciente de, de la decadencia del tipo, pero sigue, sigue obnubilada y sigue manifestándose como realmente como una esposa devota, ahí bueno, ahí ya tenés una cuestión más, de más peso todavía. A ver... Hugo tiene una epígrafe acá, este fue alumno mío, tiene una epígrafe de Schopenhauer. Es muy interesante. Modos de relación del psicópata. El psicópata tiene, al menos, tres modos de relacionarse psicopáticamente con el otro. El asociativo, es cuando un psicópata entra en relación con otro psicópata. Este tipo de asociación se da cuando el proyecto que debe realizar lo supera ampliamente como individuo. La relación es tensa y el equilibrio se mantiene mientras persista el objetivo. Hay que recordar que estamos hablando de personas altamente narcisistas, egocéntricas, en consecuencia, el apego que puedan tener solo lo justifica el objetivo. El segundo modo de relacionarse con el otro es el tangencial, es decir, cuando el psicópata se encuentra con la víctima ocasional, cuando ejerce su psicopatía en función de una acción de tipo delictiva, una violación, una estafa, por ejemplo. Es un encuentro puntual. Otro modo de relacionarse es el complementario, cuando el psicópata encuentra su complementario, o el complementario encuentra a su psicópata. La es de doble vía y está lejos del preconcepto víctima-victimario, ambos participan activamente para mantener el vínculo. Considero que la persona que logra permanecer junto a un psicópata, no es otro psicópata, como habitualmente se entiende. Yo creo que el que más chance tiene de relacionarse y permanecer con un psicópata, es un neurótico. Estas relaciones son meta estables, se mantienen, pero con explosiones y desequilibrios a lo largo de todo su desarrollo. El complementario. Insisto en aclarar lo descriptivo de esta exposición, que es extracto de mi experiencia con tratamientos de complementarios que conviven con psicópatas. Se observa que se forma un circuito psicopático persistente, y pienso que ningún sistema permanece si no cubre una necesidad. El tipo de necesidad. Que satisface el complementario con el psicópata, o el tipo de anclaje que hace que esa relación se mantenga, no tiene su base en la lógica, sino en lo irracional. Cuando se atiende a estas personas, lo primero que florece en el discurso es la queja. El complementario utiliza el escenario de la relación terapeuta-paciente para transmitir su queja. No son quejas comunes, son quejas sobre humillaciones, descalificaciones, incluso agresiones físicas. La forma de presentar la queja varía desde la justificación, yo lo provoqué, la minimización, me golpeó, pero no es nada, el detallismo, el detenerse morosamente en describir cada acción, hasta la búsqueda de conmiseración, comillas como me hace sufrir, verdad, el disfrute secreto. Desde la lógica común, uno se pregunta qué hace esta persona con este psicópata. qué beneficios saca para continuar en esta relación, razonando con parámetros lógicos comunes, no se comprende la permanencia de esa pareja, aun si se analizan con el complementario las circunstancias que llevaron a hechos agresivos, y la manera de prevenirlos, estos se repiten. Con esto quiero decir que el hacer razonar, el esclarecimiento del por qué suceden las cosas, en este caso, no sirve, porque el anclaje está en lo irracional. Bueno, es muy interesante todo este tema. Acá puede llegar tranquilamente este cómo me hace sufrir, ¿ves? Puede andar por el lado de lo que decíamos de otra, otro factor ineludible en este cuento. Ineludible. que eh, Vendría a ser un, un, un imitador de Sandro, estaría comiendo sándwiches de miga y fumando todo el tiempo. Bueno, este tipo es ineludible el tema homosexual acá, ¿me explico? Y justamente ese es, ahí podés trabajar desde el dolor de ella, de tener que, que ver cómo el tipo imita incluso esas características de su ídolo. Hay una película muy interesante también de Tony Scott, el hermano de Ridley Scott, que se titula El hincha eh, o El fanático, con Robert De Niro y Will Snyder. El película en la cual De Niro es un, un fan de un beisbolista que lo hace el personaje de Wesley Snipes, y es realmente maravillosa, es un, es un peliculón, con mucha, pero mucha fuerza también. Tenés como para investigar, tenés que huir más todavía de la zona del caso, es Es un peliculón de llamarito, sí, sí, es una maravilla. Hay una sí, parte sí, del, del cuento sí, que, sí, creo que creo marca que marca el, el declive, digamos, o sea, es como el momento... En el cual está yendo todo bien Ajá eh, Que va desde el shopping hasta que le hace cambiarse de ropa Yo eh, eh, supuse, ¿no? que hasta esa parte era entendible que Natalia le siguiera el juego, porque en cierto sentido también es emocionante. O sea, de repente va pasando todo eso y, enti y se entiende que Natalia le sigue el juego y que aguante no acostarse con él, viste y algunos vicios nuevos. Y cuando, cuando le dice eso de, de, de arreglate, podría pasar eh, esa típica relación que se da entre la, la, la, la mujer y el amigo gay, de que le empieza, la empieza a... A arreglar y ella empieza a pensar de que, bueno, está más linda y se va, se va a acostar con él, que ahí empieza la parte en la cual empieza a traer chabones a la casa. Creo que ese es el momento justo. Y Yo coincide creo... con lo de que después no le aceptan el trato y se va todo al carajo. Sí, no, totalmente, totalmente de acuerdo. Ahí es una buena zona para agregar eso. Y realmente es fascinante, ¿no? Porque es un elemento de, de peso que inclina la balanza. Es más, si forzás un poco la cuerda... Franco Marín. El cuento puede terminar perfectamente con este, este, ella, no el tipo protagonista, sino ella la protagonista, preguntándole. Está, él, él está cuidándose el, el bigotito, digamos, no, del de, en el frente al espejo y ella le descubre una una mancha en la frente, viste. Eh, Investigar en, en cómo se pescó el SIDA este Freddy Mercury, porque de ahí puede llegar a estar también la cuestión. Me parece un finalazo ese, que realmente el tipo no solamente eh, adopta eh, poses y actitudes, sino también hasta incluso la, la enfermedad misma, tranquilamente, desde el punto de vista, uno lo puede ver de un punto de vista sobrenatural, como también natural, la psicopatía, modificando el organismo. Pensalo por ese lugar. No sé qué opinás, pero me parecería como final a toda orquesta. ¿no? Sí, puede, puede ser. Eh, no sé, no lo había pensado. Lo, lo pensaba un poquito más con colores un poquito más brillantes, pero bueno, como no, no, este es cuento más no humorístico. Puede, este, este cuento no puede ser una comedia, eh, para nada. Lo, puede ser claro. como que no sepamos si también si se lo pesca a propósito. O, o claro, o, o como consecuencia de vivir la misma vida. Exacto, exactamente, exactamente. Ah, bien, bien, bien. Sí, no, no, lo, no lo había pensado, pero bueno, me no, bueno para, servir, eso sí. está, para eso está el taller, para ayudarte a pensar. Ese, ese final que estás proponiendo vos, Marce, es espectacular. Para mí ese es el final de Acá a la China, no hay otro, ¿no? Porque para mí son, son las, las, las interpretaciones son tres. Él se lo puede pescar a propósito porque decir voy a, ir, voy a imitarlo a este tipo hasta la última circunstancia. Voy para, a claro. morir de la misma manera que murió Freddie Mercury. Como bien dice Luis Norte, puede ser una coincidencia, de la, al volverse homosexual, bueno, se lo pesca, ¿no? O, o, o es, es cosa sobrenatural. O sobrenatural, o lo buscó, o, si, o que somatizó. ¿ves? Claro. La verdad, me parece que tenés un pedazo de cuento entre manos. ¿no? Y para mí sigue coincidiendo ese final también con lo de Natalia, en cierto sentido, o sea, cierra ese final, pero la tipa sigue con el chabón hasta ese punto incluso. Seguro. Y hasta hasta incluso puede dar porque ojo, esto yo no, no sé mucho de esto, pero el SIDA sigue existiendo, ¿no es cierto? Sigue haciendo estragos o o ya encontraron Sí, algún... sí, claro, claro. y eh, es más, pienso que si, si llega a ese final, la, las últimas palabras de ella pueden ser no te impo no importa, lo vamos a tratar o no sé qué, ah, vamos al médico, algo así. Bien dicho. Exactamente, eso eso es justamente lo que tiene que, que prevalecer. Y en el lector puede llegar a quedar también, aparte lo dijo Mariano recién, que está bárbaro, puede llegar a, a quedar también la idea de que esta, esta mujer seguramente también se, se va a contraer esta enfermedad terrible. Así que sí, me parece que tenés un cuento, o sea, con muy buen cuerpo, muy esbelto, muy esbelto, pero con posibilidad de convertirse en físico-culturista. ¿Me explico? Esa, esa sería la la idea, que realmente tiene que sacar más lomo para poder completarse, y no te preocupes por el largo, ¿eh? porque todo lo que contaste hasta ahora no aburre de ninguna manera, no es eh, enrular el rulo, para nada, para nada, no es de ningún modo seguir diciendo exactamente lo mismo, hasta ese momento, digamos, a lo que sí tienes que atravesarlo con el tema de la homosexualidad. Dice, hoy se puede tratar, no curar, dice Luis, pero sí, se refiere al SIDA. Pero sí desactivar para que ya no mate ni contagie Pero hay que ver si ese tipo, si tipo querría tratárselo. ¿Cómo si ese tipo querría tratárselo? Claro, porque en su época te agarraba así y te morías. Ahora, si querés ser Freddy, no, lo no, vas no te tratar. lo puedes tratar. Está bueno, ¿eh? está bueno, bueno. O sea, hoy día sí, el tipo se agarra sida, un, horrible, pero sí. podés vivir. O sea, tenés que vivir a, past a una pastilla y unas inyecciones... Pero puedes vivir, eh, pero dejas de ser Freddie Mercury. O sea, Freddie claro. se murió por sida. Está bueno eso. Pensad todo esto, Franco. Hacerte una buena compota con todo esto porque te va a venir muy, pero muy bien. Sí, este cuento necesita. O sea, este cuento va a sacar lomo. O sea, se va a convertir del de, de cuerpo vento en cuerpo trabajado, en cuerpo de físico culturista. Va a echar lomo en la medida que lo, lo puedas apestar. En la medida que el cuento te pide que lo apeste, ¿ves? Yo siempre digo que un buen taller literario, un buen editor, es aquel que le dice al autor, ¿no? Le muestra al autor lo que el texto tiene para decirle. Esa es un poco la clave del trabajo. Este cuento tiene esas posibilidades. Si vos querés, allá es tema tuyo, asumirlo para poder trabajarlo y llevarlo a, a uno de tus mejores cuentos, ¿no? Me parece que sí. El, lo otro, entonces, esto como final. Las otras dos cosas, por un lado. Sí, sí. Lo, lo, los novios, digamos, ¿no? También. Eso yo te iba a poner acá, aparición, lo estaba escribiendo, mirá. Aparición. Sí, no, en ese sentido, por ahí sí lo, lo que quisiera, o por, por lo menos mi, mi enfoque, es no caer, viste, en la en el, en la, la, el razonamiento. Tuvo novio, se hizo putos, le agarró sida, se muere. Lo haría más como más con, con humor, viste. Como un día llega y lo encuentra en la cama, qué sé yo, pero. Pero... Yo diría que el humor está ausente de acá, ya, ya eh, de por sí, digamos, cuando el humor digamos, funciona y te hace reír, es muy bueno eso, bárbaro, pero cuando el humor no, no da para chistecitos, un cuento así, el humor resulta lúgubre, el intento de hacer humor resulta lúgubre, yo mandalo por el lado doliente de la cosa, por la zona oscura, eh, vos tenés cuentos de zona oscura, y este, de todos los cuentos tuyos, creo que este es el mejor... En ese sentido, en la zona de la oscuridad. Ajá, ajá. Así sí, que... sí, lo, como, como les digo, bueno, de, desde ya muchas gracias a todos porque la, lo que me han ido diciendo me hicieron verlo así, ¿viste? Como te digo, yo lo pensaba más, como más alegre, más bueno, el chabón se cree Freddy Mercury, está re loco, qué sé yo, pero ah. claro, ahora lo veo y digo, ah, yo está tengo bien. Está una bueno. cosa, franco, yo no sé los compañeros, ¿no? Pero si yo hablo por mí, el cuento a mí no me sacó una sola sonrisa, al contrario, ¿no? al contrario. No es un cuento de un loquillo, es un cuento de un psicópata, ojo. Y sobre todo, digamos, del complementario del psicópata, más, más como protagonista de ella. Ese es el otro norte, es el SIDA y... Coincido, no me reí, pero estuve enganchado todo. Claro, claro, sí, sí. Claro, tengo que, tengo que explotar esa relación, ¿no? Entre ellos dos, digamos. Seguro. Ajá, genial. A mí tampoco, dice Marcelo, yo soy de reírme, muy bueno el cuento, claro. Ahí está. En suma, mirá, vos, eh, vos fuiste a buscar agua y encontraste petróleo. ¿Qué querés te digo? Aparte de la maltrata del principio, claro, exactamente. Eso, Mirá, hoy Luis está más despierto que... Mirá, aparte de la, la maltrata del principio, eso anula la risa. Ya está, ya con eso sí. Ya está totalmente descartado el tema comicidad, humor. No, no, esto es... Cuento de mierda, ¿viste? De espanto, de mucha carnadura oscura, ¿no? Andá por ahí, anda por ahí. Bueno, amigos, ¿alguno quiere compartir alguna cosa? Una cuestión, me voy a despedir de la audiencia y seguimos con la clase. Esto ha sido Taller de Corte y Corrección. Esperemos el nuevo, el nuevo trabajo que trae Franco a partir de meditar sobre toda la enorme sustancia, como diría Torrente, ¿viste? Sustancia de este cuento. Realmente podés llevar a un cuento muy, pero muy serio, muy serio. Otra cuestión, revisar la película. La película se titula... El último Elvis, y ya te digo, ya me está dando ganas de verla de nuevo. El último Elvis, ahí está. Bueno, nos despedimos entonces de nuestra audiencia y seguimos con el taller. Acuérdense muchachos, suscríbanse, eh, likeen, compartan nuestros programas, coméntenlos. que ya estamos acercándonos a los 20.000 suscriptores. Así que muchas gracias por estar, les mando otro abrazo de fin de año y de principios de 2022. Un abrazo para todos, hasta luego.